Bueno, a mí siempre me gusta venirme hasta aquí, hasta este edificio, porque me parece que en, en educación y en innovación lo que ha sido ICES ha sido todo un, eh, un despliegue que necesitábamos en la zona, porque más allá de la belleza que tiene en cuanto a, a lo edilicio, más allá de lo actualizado que está, necesitábamos un lugar donde nuestros jóvenes en la zona pudieran... Eh, aprovechar cada momento para estudiar y estuvimos visitando los, estuvimos visitando el ciclo secundario ya hace algún tiempo y hoy nos toca el terciario porque la formación sigue y porque lo charlábamos recién, Román, buenas tardes eh, va variando, va mutando, la pandemia ha hecho que busquemos distintas modalidades y ustedes se fueron adaptando en este, en este cambio que hubo Así es, bueno, buenas tardes Moni, bienvenidos AICES Superior, Centro Universitario Sonchales. Como bien dijiste, la pandemia nos obligó, yo creo que eh, con mucho acierto, porque la educación necesitaba un nuevo, una nueva revisión, una reingeniería, sí. eh, a ayornarnos a lo que propone desde la tecnología, la innovación y la virtualidad. Como bien dijiste, hasta el momento no hemos tenido un año igual de los últimos tres años. Sí. En el 2020 empezamos con la virtualidad, después en el 2021 con presencialidad y virtualidad. Ahora aparece en la modalidad de contextos híbridos con estudiantes presenciales y algunos virtuales a la vez. Así que bueno, esto es una transformación continua eh, para cualquier institución educativa. Y también necesita una transformación continua de todos los actores sin duda que intervienen en la institución por eso a lo largo de estos años que vamos recapitulando la, los esfuerzos que hemos realizado también hemos realizado la formación docente para que puedan desarrollar las habilidades necesarias para estos nuevos contextos y también el entendimiento de las nuevas herramientas porque aparecieron sí. herramientas que en la educación hasta el momento no existían, tecnológicas y disruptivas. Ustedes en lo tecnológico ya venían avanzados, pero la realidad es que incorporarlo, llevarlo al terreno a través de los docentes, formar a los docentes para que puedan trasladar la educación de la mejor manera a todos los ciclos ha sido todo un desafío. Y me parece que, eh, que lo llevan adelante por lo que vemos el día de hoy, han vuelto la mayoría de los alumnos, por lo menos de lo, del ciclo terciario, a cruzar en, la, en, en el edificio de ICES. Así es, así es. Este año ya tenemos un importante retorno a la presencialidad. Actualmente en estos momentos estamos transcurriendo lo que es el curso de introducción uh -huh. para nuestras carreras con casi 100 estudiantes eh, en las carreras tradicionales de ICES que tienen que ver con desarrollo de software, gestión de las organizaciones. Estas dos carreras ya sabemos sí. que tienen articulación con la Universidad Católica de Santiago del Estero para realizar la ingeniería en informática y contador público y también tenemos la licenciatura en cooperativos y mutualismo como muy tradicionales nuestras. Y como supuesto, nuestra esa, ¿no? Exacto, como muy exacto. nuestra, muy sunchalense. Muy sacarle. Sunchalense, eh, tiene que ver mucho con. Justamente la capital nacional de Exacto. cooperativismo, el desarrollo cooperativista de Sunchales y la región. Que por eso viene desde el 2004 con uh -huh. mucha fuerza también. Es la una cadena. marca registrada, digamos, de ICE. Exactamente, exactamente. Los orígenes de ICE tuvieron que ver en el año 86 con la carrera de sistemas, después se incorporó la parte de ciencias económicas y finalmente esta, a partir, por uh -huh. supuesto, del reconocimiento también a nivel nacional de Sunchales como capital claro. nacional de cooperativismo, era necesario trabajar los aspectos académicos de investigación y de extensión vinculados a, a la cooperación. Así que bueno, ahí sumamos también esa carrera y como te digo, eh, entre las tres carreras, 100 ingresantes, estamos muy orgullosos de, de poder tener ese nivel para nosotros de, de cantidad de, de estudiantes. Y bueno, después por supuesto, a partir de mediados de marzo próximamente, eh, y en abril, algunas carreras, comienza la cursada propiamente dicha. Hoy las inscripciones están todas cerradas, ya tenemos todo el cupo cerrado de lo que van a ser los alumnos que van a participar este año y que van a terminar las carreras que ya venían eh, que venían cursando, ¿no? Exacto, así es. Las inscripciones cerraron eh, fines de febrero, eh, por eso ya estamos con el uh -huh. curso de introducción. No obstante, es bueno recordar que ICES, está apostando mucho a lo que son formaciones, capacitaciones vinculadas a distintos temas abiertas totalmente a la comunidad en general y sobre todo con una apuesta interesante en modalidad virtual, o sea, muy accesible claro. para todos. Entonces, en ese aspecto estén... Muy atentos a nuestras redes, porque a través de Flyer vamos a ir comunicando distintas posibilidades de formación muy cortas, uh -huh. desde cuatro o cinco encuentros hasta formaciones que pueden ser de diplomatura, que, que pueden llevar cuatro a cinco meses, y eso por supuesto no está cerrado, ¿no? Eso se abren y se cierran en la medida de que se van... los cupos lo van permitiendo exacto, también exacto. ¿tienen pensado por ejemplo eh, en que los cupos sean para personas de cualquier tipo de edad o están van a estar destinados a un, a un rango etario de universitario de, de jóvenes? no, en realidad es abierto absolutamente para todo tipo <coughs> incluso vamos a extender mucho la franja propia de, de ICE superior, ya lo hemos hecho el año pasado con cursos vinculados a programación que es un desafío importante para toda la sociedad, eh, los perfiles de programación, por eso vamos a empezar con programación KIDS y teens o sea, cursos de programación para mayores de 9 años, o sea, ahí arrancan las propuestas formativas de ICES, hasta posibilidades, por supuesto, de cursos eh, destinados a profesionales, que eh, tienen que ver con diplomaturas en ciencias de datos, diplomaturas en negocios digitales, bueno, ofertas que requieren cierto grado de profesionalización. Pero también muchas ofertas vinculadas a temas que interesan a la comunidad en general, uh -huh. como negociación efectiva, Excel, que es sí. una herramienta muy usada de en nivel básico, eh, habilidades eh, de comunicación oratoria la verdad es que ahí va a haber una oferta un abanico importante de, de actividades para quienes quieran formarse, la realidad es que hay que investigar un poquitito y Sunchales tiene un abanico importante para, de, de posibilidades donde uno se puede formar. Román, de todos estos últimos dos años eh, plena pandemia, me imagino que te habrás quedado con algo que aprendiste, con algo que te haya llevado así de golpe a la realidad y que, que digas, bueno, de esto saqué lo mejor para trasladarle a, a mi profesión. Sí, así es. Bueno, estos años la verdad que en lo personal, y charlamos muchas veces con el equipo de gestión y docente, nos han encantado. ¿Por qué nos han encantado? Porque primero nos agobiaron un poco, vamos a ser sinceros, Bien. pero después nos encantaron porque nos dieron unos aprendizajes terribles. Y, y el sentirnos movilizados continuamente y no amesetados uh -huh. eh, sí. a nosotros nos gusta mucho porque nos dinamiza, nos exige, desafíos. nos desafía eh, y nos brinda aprendizajes Nosotros sabemos que eh, nuestro proyecto es la consolidación de un polo académico, científico y tecnológico sí. en este lugar, en Ciudad Verde. Y para poder lograr eso tenemos que tener desafíos constantes tenemos que tener aprendizajes constantes Constante. y por eso buscamos siempre algo innovador, novedoso, nuevos vínculos, nuevas alianzas, eh, traer universidades prestigiosas y reconocidas en alguna de las temáticas aquí a Sunchales para que se puedan hacer cursos de formación uh -huh. destinados a toda la comunidad o a profesionales, eh, por ejemplo estamos en este proyecto de traer el primer posgrado aquí a la región para profesionales, para hacer especialidades, maestrías... Uh -huh. Entonces, la pandemia lo que sobre todo nos dejó es eso, esas, esas ganas de sentirnos desafiados y de aprender continuamente. Por supuesto, también hemos aprendido herramientas, claro. habilidades, eh, estábamos muy acostumbrados a hacer, por ejemplo, talleres presenciales con una persona que iba sí. dinamizando y que iba justamente movilizando a los participantes, pero ¿cómo hacer un taller virtual? ¿Cómo movilizar sí no una clase expositiva sino un taller virtual desde la virtualidad cómo movilizar cómo dinamizar a la gente eh, la atención es diferente el conocimiento de sí. justamente la, de, de cómo es el perfil de estudiante en la virtualidad respecto al presencial bueno la verdad que variedad de aprendizajes que estamos encantados un, de haberlo Sin duda, un mundo desconocido tuvimos estos últimos dos años. La pandemia nos llevó a esto y lo reitero y te lo y, y traslado mis felicitaciones porque Ices creo que lo ha logrado en todos sus niveles a esto de reconvertirse y llevar lo mejor de cada uno, de adaptarse inmediatamente para que no se pierdan tiempos de estudios. Nosotros vamos a recorrer ahora las instalaciones y, y me voy a quedar un poquitito mostrándole a la gente cómo se vuelve a la normalidad entre comillas y se sigue trabajando y se sigue con el desafío mientras tanto me gustaría que me cuentes porque es una, es una pregunta recurrente ¿ICES tiene becas? aquellas personas que están estudiando que ya están inscritas? ¿tienen acceso a las becas? Sí, así es, eh, las becas ya han tenido junto con uh -huh. el cierre de inscripciones un periodo de inscripción para las becas eh, durante el mes de marzo justamente se hacen todos los análisis de los requerimientos y después se hace el otorgamiento para que comiencen a partir de abril a ser efectivas. Son becas que mmm, tienen un análisis de la realidad socioeconómica, de los, justamente sí. de las personas que las están solicitando, de los estudiantes, y son becas de renovación anual, cumpliendo determinados requisitos. Sin duda. Sobre todo a nosotros nos interesa que la persona que eh, solicita la beca esté encuadrada en una necesidad socioeconómica, pero que después pueda mantenerla a través de su esfuerzo y compromiso con la academia. O sea, con su propia formación. Entonces, año a año, la verdad que nos sentimos orgullosos cuando vemos esos estudiantes que nos solicitaron en primer año y que todos los años la renuevan porque han logrado un desafío académico de Bien. determinadas materias aprobadas, de, del pasaje de, eh, a una materia nueva que es correlativa a la anterior. Así que bueno tenemos ciertos eh, requerimientos, requerimientos para la renovación, pero que tienen sobre todo que ver con el esfuerzo y el compromiso del estudiante para su propia superación. En este, en este cierre vamos a ir cerrando la nota y me gustaría que le dejes un mensaje a todos aquellos que ingresan este año y aquellos que están transitando y que están volviendo a esta, a esta modalidad de estudio de la presencial. Me imagino que los esperás no solamente con los brazos abiertos y con ganas de seguir formándolos, sino con, con alguna otra expectativa. Bueno, decirles que los esperamos para que puedan transitar de manera presencial efectiva todas las instalaciones de ICES, que todo este tiempo podemos decir que nos la hemos de alguna manera perdido uh -huh. y, y posibilitar también una mayor socialización entre todos los actores, sus propios pares eh, que puedan interactuar con un, hermosos espacios también para la socialización, con patio, con cantina la verdad que va a ser un placer verlos a mí me gusta transcurrir y, y, y poder transitar todos los espacios, así que seguramente nos vamos a encontrar, eh, vamos a tener charlas, eso nos va a gustar muchísimo. Y bueno, también desearles, por supuesto, éxito en todo lo que emprendan, sobre todo en aquellas cosas que para cada uno de ustedes sea una pasión y un deseo de superación. En eso nosotros queremos estar siempre de la mano con cada uno de ustedes. Gracias por recibirnos en esta, tu segunda casa, imagino, nada más. Primero. Exactamente, exactamente. Aquí estamos. Gracias por venir. Siempre estamos a disposición. Y bueno. En sucesivas notas seguramente le iremos contando qué es lo que va pasando con los nuevos desafíos que vamos teniendo de investigación, de extensión sí. que te comentaba de cursos y capacitaciones y también con las nuevas carreras de posgrado. Me llevo esto y me llevo esta intriga. ¿Cuáles serán esos cursos, esas capacitaciones? Porque el rango de edad que me mencionaste es muy amplio y me imagino que el abanico de posibilidades así también lo va a ser. Así va a ser, así va a ser. Bueno, muchas gracias. Gracias.